¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva edición de Pican Rock con novedades. Por ejemplo, en ambas conferencias hubo fecha doble y lo que tiene que ver con la conferencia 2 fueron los partidos intersonales, los clásicos. Pero arrancamos por la conferencia 1. Vamos a compartir esta placa con lo que fue precisamente la fecha entre semana y en posterior el resumen de lo que fue la última fecha, la séptima. Repasamos lo que fue la fecha 7 de la conferencia 1 Olimpia le ganaba a BH hacía lo propio con Atlético Tala Central 89-75 frente a Regatas Como visitante Neptunia le ganaba a Luis Luciano por la mínima en un partidazo Peñarol a Sanjo Y triunfo de bancario frente a Racing Arrancamos el repaso de los ULTFB que venían de fecha doble y Sanjo mirando para arriba En la tabla de posiciones Así lo atendía A Luis Luciano De Urdina Rein. Partido parejo hasta el final Y esta era la réplica del equipo De Urdina Rein. briseño con el bombazo 12 puntos para él El goleador iba a ser Tomás Fabricius Con 23-12 Para Salazar Que va a ser el protagonista sobre el final también Otro bombazo Fuera de Sanjo 25 para Gaitán su goleador 19 para Cuarros 16 para Barreto Y así le anotaban a el equipo de Sanjo Falta antideportiva para Luis Luciano Tenía la posibilidad de usufructuarlo Ambos libres Santos. Pero Salazar, este topetazo innecesario La falta antideportiva ahora era en favor de Sanjo Lo castigaba desde la línea Y desde allí tomaba el comando el equipo de San José Caetán 25, lo he dicho anteriormente Una de las figuras y este hombre naturalmente también Facu Barreto, cuando no 16 puntos Pasaba al frente Sanjo sobre el final Capitalizando todos los errores de Luis Luciano se iba a terminar llevando 83 a 75 No entraba el último bombazo Tampoco iba a alcanzar Triunfo de Sanjo, escolta 83 a 75 En tal atlético recibía a BH Ambos equipos en mitad de tabla Ya en esta fecha 8 Y para adentro iba a ir Matías Euscarriague La descarga que había el grande de Manuel Anotaba el equipo talense que tomaba El comando de las acciones de manera temprana Pero Germán Andrés 17 puntos para él, la especialidad de la casa allí, lo veíamos, la réplica para el equipo tarense, quien si no, Zach Monti, a quien está asistiendo. 17 para Isaac, 14 para Tejero, y de este hierro, DBH no podía ruso, corre, que te corre Monti, la asistencia, a Uscarriaga el doble, era todo el equipo tarense, 8 puntos para Matías, desde allí va a ser todo dominio del equipo vestido azul y blanco, 13 para Zagarzazú, en el equipo que dirige... Fiorido en tanto que en BH, Russo con 11, Leisa con 6, algunos de los goleadores de este BH que cayó frente a Atlético Tala, convertía en 3, pero no le iba a alcanzar. En Uruguay Bancario recibía a Olimpia y después de esta linda rotación, caía pane, doble de Mauricio, iba a ser el goleador con 21 puntos, que esa clave naturalmente en el equipo de Bancario, nueve rebotes además, y este era León Alfonso. Otra de las figuras del visitante 16 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias Y bombazo de bancario Y la réplica Desde el mismo argumento El bombazo de Olimpia Así se vivía la parte final del partido Pero este hombre iba a ser clave Calderón con 17 puntos incluido ese golón 7 rebotes, 6 asistencias Iba a ser clave 14 y 4 para Frávega en Olimpia Este también iba a ser muy importante ya con todo el oficio Se lo sacaba de encima a Jerez 8 puntos para Facu, pero Teco, que si vengo, que si voy, se ensucia, que importa. Triunfazo de bancario que sigue mirando para arriba en la tabla de posiciones. Es uno de los escoltas, ganó 82 a 74. Así arrancaba la acción en el Justo Racing en casa, naturalmente recibiendo a Peñarol de Tala. Y desde este arranque iba a ser todo dominio del equipo vestido de verde con canastas en modo consecutivas que la vamos a estar viendo arrancando por esta flotadita. El goleador iba a ser Nico García con 16 Secundado por Nico Nieto, 15-11 para Chaf 11-0, arrancó siendo el parcial de Racing que corría Con esta facilidad, anotaba Tuvo carastas consecutivas, se dormía la, el ataque de Peñarol A cancha abierta, 8 para Nicotra, 6 para Gabucci Y desde allí iba a ser todo dominio, también con ese bombazo Del equipo vestido de Estiva Verde, que iba a empezar a sacar la cara este hombre, por ejemplo, Nico Bros, 4 puntos para él, 17 para Damián Echazarreta, el Color, 9 para Baridón, 6 para Mauro Cerones, pero le iba a correr el partido de atrás y le iba a pesar muchísima la diferencia. Linda acción de Bros. Y va a ser triunfo de Racing, que lo dominó de principio a fin al equipo de Peñarol, que le corrió la toda de afuera, de adentro, que Racing gana y empieza a mirar nuevamente para arriba el equipo de Bolebochú, cerrándolo precisamente con esta última acción triunfo de Racing 71-48 Y en un partido clave por la punta de la zona ULTFB Neptunia, frente a Central Neptunia siendo las veces de local en cancha de Central contra Central Pidori poco le no importaba Bombazo desde aquí tiene que ver con una capacidad de público y que el estadio alternativo de Neptunia es esta cancha precisamente y así, Corría Central con Berna Ahí en la punta de lanza, 17 para Fagalde. Iba a ser el goleador de central entre Riano. Pérez, 19 para Neptunia, que así le convertían una vez más al equipo de verde y rojo en la pintura. Iba para adentro y convertía aquí con suspenso. Revela una de las figuras para central cuando no. Y el bombazo de Juan Cruz Sequeira, 10 puntos para él, 14 para Ramírez Acevedo, 14. Para Boffelli En tanto que central 16 Revelo 16 Pidori Y con estas acciones del final del partido Se ponía tiro central Que metió un parcial de 5-0 En el último minuto y medio de juego Lo dejó sin gol a Neptunia Defendía de esta manera Y con tres pases vamos a ver Con la facilidad que llega el gol Pasaba al frente central Los momentos claves del partido Neptunia tiraba Marraba sobre el final Se perdía Por línea de fondo y desde la línea, Carlos Benítez Gavilán, convertía el primero, tiraba a amarrar el segundo, largo bombazo de Neptunia, no tocaba a Aro, triunfo central, puntero, le a Neptunia por dos. En Concepción, domingo por la noche, también, Regatas recibía a Ferro de Concordia, vestido de blanco, y aquí con esta acción individual, lindo doble de Moreira, cinco puntos para él, ...y con este bombazo de trufa ...12 puntos... ...se ponía en juego... ...son imágenes del último cuarto... ...había dominado Regatas... ...pero... ...de la Bedova con... ...ese largo triple... ...15 puntos... ...le ponía las cosas en su lugar... ...volcada... ...fallida de ferro... corregido ...que si vengo si voy... ...pase sin mirar... ...y Regatas volvía al dominio del partido... ...le quedaban los arrestos individuales... ...de trufa y poke ...al equipo de concordia... ...aquí vemos la acción... ...de gran noche Octavio... ...25 puntos para él... ...pero... Después de este triple convertido y falta, sería todo del Celeste. Suárez 17 puntos, otra de las figuras del equipo de Concepción del Uruguay. 15 de la veloa, 16 a Irre. Con ese tridente lo ganaba regatas. 85 a 73 triunfo del Celeste. Tabla de posiciones de la conferencia 1. Ocho partidos jugados para todos. Central vuelve a ser el único líder. Los escoltas ahora son San José y Bancario. El resto de los perseguidores cierra Luis Luciano sin triunfo. En tanto que la próxima fecha para la conferencia 1, la novena, Olimpia recibe Atlético Tala, Ferro, Neptunia, Peñarol Bancario, Luis Luciano, Racing, en y VH, Regatas, Central, el líder recibe el segundo San José. Este era el resumen de la conferencia 1 del torneo prefederal, ya con algunas certezas. Luego de la pausa nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la conferencia 2 de este torneo prefederal. Nuestras radios, nuestro canal, nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora, todos nuestros medios en, en un solo lugar. lugar. Entra a medios.uner.edu.ar la plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Universidad Nacional de Entre Ríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestro gimnasio Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la universidad pública y, y gratuita. Y UNER está con vos. Continuamos en Pican Rock. Este programa lo puedes ver a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos en YouTube. Momento de la conferencia 2. Hubo partidos interzonales que en los partidos de ida precisamente vamos a ver cuáles fueron los resultados a través de la siguiente placa y posteriormente veremos el resumen de lo que dejaron estos seis partidos. Repasamos lo que fueron los Internacionales en su versión 1, triunfazo aplastante de Sionistas sobre Estudiantes, 90-50. Paracao perdió el invicto frente a Ciclistas, 70-83. Ferro de San Salvador se llevó el clásico frente a Esportivo por dos puntos. Huracán hizo lo propio con Parque en Villaguay. La Armonía no pudo en casa frente a Urquiza. Y Juventud en Gualeguay Chile ganó San Ineti, 70 a 70-62. Y en la revancha de los Clásicos, en la conferencia 2. Del prefederal. Ciclista. Así le convertía para acá. Veníamos de los resultados anteriores que veíamos en la placa. Y esta especie de revancha. Así le convertían al equipo de vestido blanco. Pero aparecía quién sino. Román Rodríguez. 16 puntos para él. Uno de los goleadores. 12 para sí y 9 rebotes. Pasadores. Cuando no. En ciclista sacando la cara. Convertía así el equipo de verde que venía de atrás. En el desarrollo del partido. 13 puntos para Enzo, 10 para Casano esa conversión, 7 para Abogado, y en los momentos finales del partido, intenta ver para dentro Casano allí la conversión, linda acción, desde la línea va a ser clave Matías Estiva convirtiendo allí, 8 para Pidori también, pasaba al frente, el equipo de Paracao, última bola, y esa tapa, esa buena defensa, de Memo que después lo cerraba desde la línea, ganó Paracao 55-50. Vemos imágenes de la vuelta en el Clásico de San Salvador, había ganado Ferro en la ida más dos, y aquí en cancha de Sportivo, bombazo de Ferro, en ya imágenes de la segunda mitad, y esta es la respuesta, bombazo de Sportivo, así se atendían cada uno de los equipos, se defendía con todo, aquí lo vemos, y a correr con quien no la figura del partido, Facu Ortiz, 25 puntos para él allí, con esa linda conversión. Y el libre de bonificación 15 para Madera 11 para Judici, 7 para Ronis 7 para Rashi De lo más destacado Allí vemos el triple de Franco Y lo más destacado en el equipo de Sportivo 12 para Escalada Además de sus 5 rebotes Y este hombre con el gran golón aquí a la Madera Iba a ser clave 12 para Ralde 10 para Jalil Ya sobre el final dominaba el equipo de San Salvador Ese lindo doble lejano le permitía al equipo deportivo ponerse al frente en doble dígito. Anotaba sobre el final Ferro, no le iba a alcanzar. Y con este largo bombazo, triunfo Deportivo San Salvador, 82 a 60. En Santa Elena, Urquiza Naranja recibía a la Armonía en un auténtico partidazo. Y el equipo de Colón. Estaba dominando y ese hombre era muy importante 11 puntos para Rabina, 11 para Frey A bombazo limpio, 13 para Toriani 13 para Cubasso, 14 para Julián Pinto El triple de Juan, Aquí lo vemos importantísimo Lo de Toriani en momentos claves Pero iba a aparecer este hombre clave con toda la experiencia Robo doble Para Adrián Forastieri Cuando no, comandando las acciones El bombazo Aquí para Ramírez, 16 para él 18 para Rebechi 19 para Lem, 15 para Adrián Forasteri Lo dicho anteriormente Y ese triple clave para Toriani, Pero Urquiza iba a clavar Un parcial favorable de 15-6 En los últimos 4 minutos Empezaba la remontada con esos nombres propios Citados anteriormente Desde la línea lo pasaba a ganar Urquiza Y para empatarlo, la armonía en el final Marraba era triunfo del equipo vestido de naranja 80-77 frente a la armonía Duelo de Paranaenses. Estudiantes recibía a Sionista. Están en la parte alta de la tabla. Y el equipo de Blanco le había dado una paliza a Estudiantes. Que así era la réplica. Con Facu Junk en la individual. Uno de los goleadores. 12 puntos para él. Y quién si no. Nico Guaita. 18 puntos para él. Ahí lo veíamos con el bombazo. Rotación. Partido en paridad total. 14 para Juan Pablo Folmer. 7 para Cuello en el equipo de Estudio de Blanco. En tanto que Baltasar Claudé Iba a ser la figura de estudiantes Con 13 puntos, 12 para Bilota Ahí lo veíamos a Baltasar Convirtiendo desde la línea Momentos decisivos del partido Se definía en las últimas pelotas Y aparecía JP Fulmer con ese bombazo Y con estos libres también Para ponerse al frente, Sionista Lo quería empatar El equipo de estudiantes, última bola Jung con el cierre, así lo defendían se Terminaba el partido, tiro totalmente incómodo Lo ganaba Sisionista 61 a 58 Clásico de Villaguay Parque recibía a Huracán Y estará el goleo por parte del equipo vestido de blanco Rubén Sosa, 12 puntos el goleador Lo veíamos convirtiendo en la pintura Cuando no, y así le respondía También con Alarcón, linda penetración de Diego 11 puntos para él, pero En el equipo local iban a aparecer bombazos Iban a aparecer también estas facilidades corriendo en contragolpe Y empezaba a tomar el comando del juego Parque, pese aquí Con esta linda acción para el equipo de Fáculo Bosco 11 puntos para él Pero en Parque iban a aparecer Agustín Filiau con 26 Otro bombazo Uriona 19, Tolomei 12 El negro Gómez descontaba sobre el final para Euracán Pero iba a ser todo de Parque Linda acción de Minata para y el triunfo de Parque, 92 a 66. Domingo por la noche, Saninetti en Concepción de Uruguay recibía a Juventud. Y esa era la bienvenida, a Saberio Díaz, 8 puntos para él. En un partido que se va a definir sobre el final, Marraba aquí que fue uno de los goleadores, la corrección de Facu Mendoza, el experimentado pivote. Y hablando experimentado, Matías Novelo en la individual convertía 2 puntos y va a ser una de las figuras de este partido pero así defendía Juventud con estas ventajas lo aprovechaba Portillo 13 puntos para él que aquí lo vamos a ver con este largo doble pero desde la línea Matías Novelo empezaba a emerger 21 puntos para él 16 para Manulado que aquí lo vemos jugando el 2 con 2 y precisamente Matías va a ser quien define esta bola para pasar al frente con esta acción era todo de Juventud que así tenía que defender Marraba el triple Meriano y el propio novelo desde la línea empezaba a sellar la historia. Gran faena para él. Y el tiro del final de Saninetti para ponerse totalmente a tiro, lo marraba y desde aquí lo ganaba Juventud 70-66. Luego de siete fechas en la conferencia 2, ya no quedan invictos naturalmente, pero en la zona A sigue liderando Paracao en Soledad. Lo siguen Sionista y Juventud, la armonía sin triunfos cierra la tabla de la zona A. En tanto, en la zona B, Estudiantes 5-2 único líder, lo persiguen Sportivo y Ciclista a un juego y cierra la tabla Saninetti. Próxima fecha de la conferencia 2, Sionista reciba Paracao, Ferro a Juventud Unida, en Colón la armonía Huracán, Parque Urquiza... Saninetti Sportivo San Salvador, estudiante ciclista.